Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un sábado más a Educa en Red Accesible. Soy Ana, os mando un fuerte saludo, un beso, un abrazo, lo que vosotros y vosotras prefiráis desde Barcelona, España. Primeramente, pedir disculpas por no haber estado grabando durante estas dos semanas. Hemos estado trabajando sobre Educa en Red Accesible a nivel del canal... Y a nivel de la página web, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado escribiendo nuevas entradas, reformando la página también porque necesitaba más accesibilidad. Y sobre el canal hemos estado colocando lo que es el perfil, el logotipo, la marca de agua, etc. Es decir, optimización, tanto de la página web como del canal. Así que sin más, vamos a iniciar el vídeo de esta semana referente al tema que nos atañe durante unas semanas del cual vamos a grabar dos vídeos más. Creemos conveniente hacerlo así porque así quedan vídeos bien explicados, vídeos cortos y las personas no nos saturamos. Hoy vamos a aprender a colocar secuencias de vibración. No vamos a escuchar un sonido de viento como tal, un sonido de corazón como tal, sino que la secuencia que haría el sonido. Yo voy a demostraros aquí cómo se coloca y cómo suena. Así que sin más empezamos, vamos a colocar el iPhone cerca del micrófono externo. Sucede que cuando nosotros pulsamos en una secuencia de vibración. Va a hablar el lector de voz del dispositivo. Para ello nos vamos hacia ajustes como siempre. Entramos. Vamos a hacer flip. De izquierda a derecha hasta localizar sonidos y vibraciones. Buscar a la miguel, modo avión, wifi, YouTube. datos móviles, punto acceso test, notificaciones, sonidos y vibraciones. Botón. Entramos. Migración, encabezamiento. Y la primera opción es un encabezamiento que nos indica vibración. Vamos a hacer clic de izquierda a derecha. Vibración con tono. Desactivado. Vibración con tono desactivado, ya lo aprendimos en un anterior vídeo. Vibración en silencio, desactivado. Vibración en silencio también lo aprendimos. Audio de los auriculares, encabezamiento. Audio de los auriculares es un encabezamiento. Seguridad de los auriculares, botón. Seguridad de los auriculares. Timbre y avisos, encabezamiento. Timbre y avisos. Volumen del sonido, 60%, ajustarle. Volumen del sonido. Es un ajustable que podemos subir y bajar con un dedo haciendo el movimiento de flick. Seguimos haciendo flick de izquierda a derecha. Ajustar con botones. Desactivado. Esto no tocamos. El volumen de timbre y los avisos no se puede ajustar mediante los botones de volumen. No hacemos nada aquí. Sonidos y secuencias de vibración. Encabezamiento. Un encabezamiento que nos indica sonidos y secuencias de vibración. Aquí tenemos que empezar a trabajar. Como este es un encabezamiento, no podemos entrar. Hacemos un flick nuevamente de izquierda a derecha. Tono de llamada constelación, botón. Tono de llamada constelación, que es el que yo tengo como predeterminado. Voy a pulsar aquí dos veces con un dedo para entrar. Yo tengo una vibración que es ráfaga, pero para poder verlas todas y poder escucharlas, vamos a pulsar aquí donde nos indica ráfaga. Dos veces con un dedo pulsamos. Sincronizado por omisión. Y nos tiene que indicar sincronizado por omisión. Hagamos flip izquierda-derecha un encabezamiento que nos indica estándares acento. y aquí ya empiezan las secuencias de vibración una se llama acento. acento hago flick de izquierda a derecha todo el tiempo si yo llego a cambiar de sentido de flick, aviso, aviso. ahora nos llega una secuencia de vibración que se llama aviso latido, latido. seleccionado la que tengo seleccionada es Rafa, Rápida, Rápida. Sinfonía, Sinfonía. SOS, es. S -S. Estacato, Estacato. Personalizadas. Encabezamiento. y nos indica ahora un encabezamiento personalizadas Las personalizadas las vamos a ver en un posterior tutorial. Vamos a irnos a la primera que apareció anteriormente. Ahora vamos a hacer fleck de derecha a izquierda. Eso es. Sí, Sinfónica, latido aviso, acento, estándares, acento. Y es acento. Ahora sí que las vamos a escuchar. Vamos a dar dos pulsaciones con un dedo. Me voy a callar. Porque entre que va a hablar el lector y que se escucha bastante bajito el sonido de vibración, entonces hablando yo no vamos a oír nada. Voy a subir un poquito el volumen del iPhone. Yo os doy una sugerencia. Ahora hacemos la demostración, pero vosotros y vosotras podéis revisar lo que habéis aprendido para poder escuchar los sonidos sin que nada os moleste. Estándales. Acento. Pulsamos en acento seleccionado acento. Escucháis que indica seleccionado acento y en el mismo momento suena la vibración. Con lo cual el lector de pantalla aquí distorsiona aviso vamos a escuchar la secuencia aviso seleccionado, aviso latido espero que podáis notar un poquito la vibración tengo el dispositivo sobre el teclado del PC para que aumente la vibración vamos a pulsar aquí seleccionado, latido Vamos a hacer clic nuevamente de izquierda a derecha, a buscar otra secuencia. Ráfaga. Ahora escuchamos ráfaga. Seleccionado. ráfaga. Esta dura más, con lo cual cuando se calla el lector todavía tenemos tiempo para escuchar la secuencia de vibración. Vamos a seguir buscando más vibraciones. Seleccionado, rápida. Esta, como su nombre indica, es muy rápida, con lo cual quizá cuesta un poco más de apreciar el sonido. Sinfonía. Sinfonía. Esto también dura bastante. Seleccionado. Sinfonía. Eso es. SOS. Seleccionado. Eso es. Estacato. Estacato. Seleccionado. Estacato. Estacato también es portita porque son movimientos rápidos por los dedos en el teclado. Personalizadas. Encabezamiento. Y hemos llegado a personalizadas que hoy no las vamos a tocar. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Como sabéis, podéis compartir el material con otras personas que también les puede interesar, siempre citando por favor de dónde habéis extraído este material. ¿De acuerdo? Nosotros nos volvemos a encontrar, si no sucede nada, el próximo domingo, no mañana, sino el siguiente. Hasta la semana que viene.